vamos a presentar nuestro proyecto que consiste en una agenda de contactos personalizada los antecedentes que tuvimos estos fueron los PDA que si fueron solucionaban muchos problemas a la hora de buscar sin embargo esta esta búsqueda no era no era tan rápida ya que pues la memoria en ese tiempo era muy poca, y, y ya después, después, tras 20 años, llegaron los celulares en el año 2000, que traían agendas como una aplicación, y esta ya contaba con muchas más funciones, no solo el número y dirección, y el nombre de la persona, como lo tenía el PDA, esta traía la hora mundial, traía funciones como redes sociales, domicilio y anotaciones extras que tú quisieras hacer y pues el, el problema que detectamos fue que todas las agendas de, por lo general te muestran tus contactos y, y si están, pueden estar repetidas pueden haber dos luises y pueden <risa> <risa> haber <risa> dos luises con el mismo número de teléfono y puedes agregar un tercer Luis con el mismo número de teléfono y así muchas veces y eso te va a consumir demasiada memoria por lo que nosotros decidimos hacer algo para que te arroje una advertencia que pueda detener eso y te diga que tu contacto ya está repetido si estás seguro que lo deseas agregar otra vez ya que pues esto te reducirá mucho la memoria y también nos enfocamos en que pues los contactos suelen estar desplegados como una sola lista, no siempre están organizados por carpetas, por así decirlo, ya que solo están todos los contactos así, pues, aleatoriamente o por orden alfabético. Lo que nosotros buscamos es hacer una subcarpeta donde puedes agregar todas las personas de Querétaro y todas las que tengan el 442, pues van a estar en esa carpeta de Querétaro. Bueno, nuestro proyecto. Eh, creamos un programa capaz de detectar repeticiones en datos en, un mismo, en una misma base de datos. Eh, a la vez, clasificarlos en nombre, eh, número de teléfono, apellido, correo, cumpleaños, eh, Instagram, por decirlo como un ejemplo, y comentarios. Eh, bueno, El funcionamiento eh, son cinco sencillos pasos El primero es eh, detecta si ya tiene una base de, data, de, base de datos cargada Si no, eh, crea una Puedes también, eh, bueno te permite insertar al usuario Bueno más bien, permite al usuario visualizar los contactos Y puedes agregar, modificar o buscar tus contactos y por último, imprime una advertencia en caso de que, se, de que el dato ya esté repetido en la base de datos para que no lo vuelvas a insertar del el mismo contrato bueno, los beneficiados eh, son dos tipos de personas eh, las personas que buscan tener una mayor organización en su agenda eh, y a la vez eh, personas que quieran tener una mayor privacidad ya que pues, eh, se para la agenda se pide un usuario y contraseña eh, no lo logramos implementar porque no supimos cómo, pero, pero ese era el punto. Bueno, entonces las características que usamos arrays y hashes, usamos diccionarios también, pero usamos diccionarios que no afecten directamente la lógica del programa. Usamos más diccionarios para importar, o sea, vas más importar archivos Excel al programa, y sí, o sea, diccionarios y hash, ¿no? pero no los implementamos como para para poder hacer una extracción o lectura de ficheros los cuales son como archivos Excel y así porque una vez que corrías el programa lo frenabas pues ya se había borrado todos los datos entonces tenías que crear como una base de datos las cuales guardaban los contactos, los números y así para que si no se pierdan en el proceso Entonces usamos los arrays porque nos permitía crear pues el arreglo para así pedir datos y almacenarlos y después hacerles un append directamente al Excel con una, para o sea, mandarle el fichero a cdb y usamos el hash porque nos permitía como organizar las columnas porque te, creamos, un problema es que cuando creamos el cdb lo leía en columnas con queríamos leerlos en rows entonces ahí fue una... cuando intentamos como poner nombres en vez de leerte nombre te leía Santiago teléfono te leía otro nombre este correa otro nombre ya lo que no queríamos, queríamos que los leía en rows y que se vayan agregando por columnas y columnas entonces por eso mismo usamos los hashes para que nos ayuden a contabilizar, agregar, modificar y crear y pues básicamente ese fue todo nuestro programa, algo sencillo en la implementación pero a la hora de escribir el código y programar fue muy complicado ya que como bien lo mencionó mi compañero no podemos resolver la parte de la contraseña. la contraseña del usuario queríamos que cada usuario y contraseña se generara una agenda única para él y que así pues, tuvieras tener más privacidad a la hora de rescatar tus datos algo así como la nube pero desde tu dispositivo y otro problema a lo que nos enfrentamos fue el, el tiempo ya que al principio usamos estructuras que no eran adecuadas por lo que nuestro programa tardaba demasiado y no cargaba no nos permitía la carga de base de datos tuvimos que implementarla como ya lo mencionó mi compañero y le agregamos el de que leyeron la base de datos y si no lo tenía que se lo creara crear. una, una bueno para empezar creamos la creamos, ¿cómo se llama?, el método que se llama crear y e hicimos una comparación si file existe lo este, este, llamamos a la librería la cual se llama hotspad, que nos permite agregar un programa o sea, crear un documento, el cual se llama data con el punto ssb para que estés convirtiendo en un documento si esto sí existe, si no existe lo va a crear y en estos mismos va a meter estos datos, por eso nombre, apellido, teléfono, correo, cumpleaños, Instagram y comentarios. Y, bueno, continuando. Bueno, el eliminar te lo, ya te lo da cuando se repite. Te este da es la opción. En este mostramos, hacemos el método mostrar, el cual ahora se lo explicaré, que técnicamente muestra nomás los datos que ya están agregados. Este, busca las líneas en lista. Te pide el nombre, escribe el nombre del... del o sea el nombre de que quieras eliminar, el nombre de tipo release lo quiero eliminar, lo aborro. y ya, ya lo abres, lo lees y con el reader nos permite ver pues, pues el archivo y ya for row reader que lo va a leer en el y los pones como open para que así vaya eliminando uno por uno y ya así es como se elimina todo el row y al mostrar pues es algo que ya había dicho se sí, with open, abrimos el... no le voy a estar me alcanzó tan arriba open este es el archivo que se va a abrir se abre como un documento el reader lo único que va a hacer va a ser pues ayudarnos a leer el documento y ya, For row in reader va a ser que se imprima row by row o sea que va a pasar así así, así para, no, para que no se pierda el orden justamente cuando te los muestre y ya en contabilizar creamos un arreglo que se llama nombres y el contador lo cual con el archivo como, o sea, el nombre del archivo como archivo te va a leer como Row en el reader el cual es un contador que mientras sea diferente a cero va a ir aumentando desde el índice 0 hasta nombres que se creamos por lo cual se va a imprimir el row cero y tal vez el cual está repetido y la vez que están repetidos y aquí se le va a poner el lápiz para que se pueda pues ver y ya se va a aumentar el contador y ya pues aquí creamos lo que es más largo que es el modificar que es lo mismo que el agregar entonces solo las a que quieren modificar porque es lo mismo que el agregar literal esta es la opción 1, te dice que quieres modificarse en la opción 1, vamos a escribir tu nombre, la voy a buscar en el index, con el dar en el file el reader, y lo va a cambiar. Y ya, si elige la opción del apellido, va a ser técnicamente lo mismo, nomás que en vez de ser el índice 1.0, va a ser el índice 1.1 porque va recorriendo y ya se hace lo mismo. Y ya, el teléfono, primero lo pusimos como false porque tenemos un parámetro simple en el cual tiene que tener 10 dígitos. Bueno, aquí no se ve pero pusimos pues, de que la longitud del número de teléfono tiene que se llegara a ser 10 dígitos porque pues si no, no es un teléfono válido, ¿estamos de acuerdo? pues, pues tenés el lado y todo y se tratan 10 números ok, ok, entonces ya, en el correo lo que hicimos fue crear un parámetro simple en el cual tenía que leer valores de letras de A a la Z o números del 0 a 9 con estos caracteres y se le tiene que agregar una arroba entonces estamos creo que es una palabra, una arroba, una palabra un punto y otra palabra para que sea pues un, un correo eso es en teoría del correo del cumpleaños les dimos un formato que tiene que ser este tipo de formato si no no te lo pone como válido y después el instagram pues así sí lo puedes agregar como quieras porque puede ser cualquier instagram y el comentario que tú quieres y ya pues aquí se van agregando y ya por último oh, ya no bueno. <risa>